No, porque yo, ok, él comenzó con su vaina. Entonces ellos vienen aquí a querer boceándole todo lo dicho del mundo. Yo, él cogió normal Norma y dijo, no, no está pura que tú y yo no veamos afuera. Y yo, ok, cuando estoy ahí, me dice una doctora, me dijo, favor, andamos a comprar, que tú me podías comprar un refresco. Dije yo, sí, no hay problema. Yo voy, le compré el refresco y cuando estoy en, la, en, en el colmado, él no sé el muchacho está allá dentro digo yo de colmado oye él está boceando que le abran la puerta y que le van a la puerta y yo abréle la puerta a él para que tú puedas atender a uno tranquilo porque habemos una cuanta gente y yo estoy de servicio sí, sí, sí. él fue le abrió la puerta y él viene normal y él se para al lado de uno porque yo no tengo inconveniente con él y él vino padre por arriba del otro fue sacó un cuchillo y me, y me punchó fue lo único que hizo Pues yo ni palabra para hacer con él ¿Tú no tienes anteriormente con él? Que yo sé, porque tú sabes que viene tanta gente aquí en a, a este hospital. Y uno puede cumplir las reglas, siempre uno tiene enemigos. Pero yo ese muchacho, yo nunca lo había, había tenido problemas con él. ¿Tú, ¿Tú eres camillero aquí? No, seguridad. Wow. ¿Cómo tú, no, tú logras reconocer que te vio la persona anterior? Tú... La, yo sí la veo, sí. Porque ella es uno de los... Ella era de los lince. Pero ¿por qué entiendes tú que tirió entonces? No, ese es el problema que yo no entiendo. Porque es lo que o, supuestamente lo que dicen, y es que yo le dije a él que tú y yo no veamos, que, o sea, que yo lo di que lo amenacé a él. Pero yo ni, pal ni palabra con él pasé. Es más que yo, date cuenta que yo le di a al otro del adentro, al del negocio, que él le abrieran la puerta a él para que saliera.